Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿estáis bien? Bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Hoy estamos a martes, a... no va a ser una semana entera porque ayer no grabé No grabé nada básicamente porque no hicimos nada, especial así, diferente Así que empiezo hoy el vlog Porque me parece que hoy sí que va a ser un día así un poco más eh, Revelante, o sea, que... Que hoy sí merece la pena grabar Entonces, ahora acabo de llegar a casa Que por cierto está despejado y se ve ya el sol O sea, los meses de oscuridad han, ya han acabado Así que aquí voy a llegar Y voy a merendar algo que hoy <ríe> en el cole no he comido mucho Así que ahora tengo mucha hambre Ea. Estoy editando el blog de la semana pasada y es que me estoy dando cuenta de que era todos los días lo mismo, o sea, que no grababa nada más. Entonces estoy pensando porque ahora, pues, mmm, en las próximas semanas, bueno, la semana que viene no, pero las próximas sí que van a ser toda la semana lo mismo. Así que no sé si mmm, grabar nada más que las semanas, o sea yo llevo grabando los blogs diarios desde hace ya muchísimo tiempo desde hace ya más de medio año y si es una cosa que yo me había una cosa que yo tenía planteada ya era que ahora a principios de año eh, no iba a grabar tantos blogs como pues el año pasado pero no sé es algo que tengo que pensar porque es que también tengo que pensar en qué vídeo voy a subir ahora este año porque el año pasado ya me dediqué a subir todos los años, o sea, todas lo... las fechas importantes de aquí de Finlandia. O sea, a ver cómo lo explico. Eh... En resumen, que el año pasado ya grabé vídeos sobre Finlandia. Y este año tenía pensado pues, grabar vlogs de cómo se vive desde dentro, ¿no? No sé, una cosa así. Pero es que no sé, no sé qué grabar, o sea, estoy en blanco, porque tampoco quiero repetir los vídeos que grabé yo el año pasado Y vlogs tampoco voy a grabar porque, o sea, si voy a grabar las semanas así más relevantes, ¿no? Que hagamos algo eh, chulo y diferente, ¿no? Que estemos todos los días... Eh, acabamos de llegar del autobús, si sí, ahora estoy en mi escritorio otra vez, como siempre... No sé, necesito algo diferente. Que no sea todos los días lo mismo, ¿sabes? Entonces, por eso creo que la semana que viene ya va a ser el último blog hasta que mm, recupere la... Necesito inspiración, necesito creatividad. Necesito... A ver, ¿qué tengo aquí? Los... ¿Dónde se ve? Es que no se ve. A ver. O sea, aquí los cristales. Tengo Jasper rojo que es muy bueno para la... Creatividad, a ver si me ayuda porque es que estoy en blanco, o sea, a más no poder Bueno, por ahora estoy editando el vlog de la semana pasada y voy a terminar ya de grabar este vlog a... Este vlog lo voy a grabar ya hasta final de semana porque este fin de semana vienen las amigas de no a dormir Así que supongo que también haremos algo especial y la semana que viene sí que tengo algo especial que es que me voy de excursión a Helsinki un día, que vamos por la mañana en avión A Helsinki, nosotros estamos ahora en Robaniemi, ¿vale? Para la gente nueva Estamos ahora en Robaniemi La semana que viene tengo una excursión con el colegio a Helsinki El jueves Que vamos por la mañana en avión Y volvemos ya por la noche También en avión Y yo creo que después de esa semana Yo creo que ya voy a parar de grabar vlogs Hasta una semana que tengo planeado una cosa que hacer y la Semana Blanca de aquí de Finlandia, que es una semana de vacaciones, que para eso ya es para marzo eso. Entonces, pues eso, que para los próximos, para febrero no va a haber tantos, tantos vídeos. A lo mejor habrá tres en todo febrero. Pero es que mmm, no me da para más. También me tengo que concentrar en otras cosas como los deberes. Y ahora que mmm, también tengo que planear, porque... Quiero, mmm, ahora que viene el verano Decorar, redecorar un poco mi habitación Porque está así como muy simplona Quiero pintar la mesa esta de blanco Quiero pintar mi cama de O sea, quiero mmm, hacer una remodelación en mi cuarto Así que eso pues también está mmm, Para hacer contenido, pero no ahora Así que eso ¿Vale? Que os quería avisar De que para febrero no va a haber tantos vídeos Y para marzo seguramente tampoco pero ya lo retomaremos, ¿vale? ¿Vale? Tranquilos Venga Voy a seguir editando Y así tengo el resto de la semana libre ¿Vale? Ay, qué pelos tengo Me tengo que peinar, sí. Bueno chicos, mirad Acabamos de salir de la piscina que hoy es miércoles Y ha estado toda la mañana lloviendo, ¿vale? Porque han subido bastante las temperaturas Pero ahora, menos mal que ha empezado a nevar Porque es que se estaba quedando todo sin nieve, prácticamente se estaba yendo la nieve y ahora, menos mal que ha empezado a nevar. Mirad, aquí acabamos de salir y ahora esto es súper resbaloso también porque todo el agua que ha caído se está convirtiendo y en hielo. Hace verdad? Hace calorcito, no hace, no hace frío. No, no, que venimos de la sauna. sí yo no he ido a la sauna tampoco Yo me he duchado porque es que me tenía que peinar y todo eso Y yo no tengo tiempo para ir a la sauna Esto de aquí que hay aquí Este edificio es un colegio Aquí está la piscina Que está en el gimnasio Nautilus Vamos Y vámonos para allá. Bueno, aquí estamos ya que vamos a hacer la compra Aquí al supermercado A Prisma y a ver, me tengo que comprar una agenda Ya estamos aquí, que necesito una agenda Porque... eso Necesitamos organización Así que vamos a buscar una agenda Bueno, ahora vamos a cenar aquí fajitas Que al final no me he comprado ninguna agenda Porque todas las agendas que había ahí en el super, Pues eran bastante aburridas Así que ya me pediré alguna Mm, así chula de Mr. Wonderful o algo Y ya está Buenos días, ahora estamos a jueves Y ahora no acabo de llegar del cole, ¿vale? Acabo de llevar leña a casa Porque nuestra casa se calienta con leña Así que siempre hay que llevar De nuestro trastero que está por ahí A la casa de ahí Y mirar el atardecer tan bonito que hay por ahí y han bajado las temperaturas, hace menos 10 grados. Así que ahora sea, todo, todo lo que yo vi ayer se ha convertido en hielo. O sea, mirar esto. Esto resbala un montón. Bueno, por ahí el atardecer. Y la luna por ahí. ¿La veis? Está preciosa hoy la luna. Que está en cuarto creciente. Y... ¿Dónde está? Vamos para casa ya que ya, ya hemos terminado los trabajos de fuera, ya no podemos ir. Ya no podemos ir para adentro. Y ahora la puerta también se queda congelada, se queda todo congelado, ¿sabéis? Y o sea, adentro, ya está. Terminado esta luna. Bueno, ahora vamos a cenar y vamos a probar el refresco este de manzana y canela Mirad que rico Por ahí están hablando por teléfono así que mira. Bueno chicos, estamos a viernes Y, y mirad He hecho algunos cambios aquí en mi habitación, por ejemplo La mesita que antes había ahí la he puesto aquí Que queda así, más bonita aquí en la cama con el rodillo de jade la punta de florita esta planta que es falsa ya pondré alguna real cuando tenga y el libro este luego esto está prácticamente igual y por aquí por el escritorio lo que he hecho ha sido cambiar los cristales y poner mmm, unos más o sea invernales ¿no? porque antes tenía unos así muy cálidos y parecía que estamos en otoño así que los he cambiado, he puesto mmm, esto que es, agua marina Agata azul, me parece que esto es Aventurina azul. No sé, <ríe> me parece que sí, pero no estoy seguro. También podría ser Lapisla azul, pero no estoy seguro. Eh, Celestina, Cuarzo Blanco, Cuarzo hielo. Amatista, Piedra Luna y Lapisla azul. Aquí tengo el difusor, que mirar qué bonito. Y eso. Y os quería contar, porque A ver, okay. me han dado una noticia muy increíble hoy. Para la semana que viene, o sea, súper pronto ya, para el martes. ¿Qué os lo voy a contar ahora? Eh, a los colegios en Finlandia, muchas veces, si veis cómo es porque está el, el, el difusor, pues vienen visitas de gente extranjera que quiere ver pues cómo son los colegios ahí en Finlandia. Y pues ese es el caso de nuestro colegio, que van a venir gente, o sea, unos visitantes, para ver todo el colegio y todo eso. Así que, mmm, va, pues a alguien les tiene que guiar para que vayan viendo. Por Dios, ¿qué tal el difusor aquí? A ver, voy a apagar un momento. Entonces, mmm, que eh, tienen que tener un guía siempre que les vaya enseñando y explicando cada clase, cada cosa, ¿no? Cada detalle. Adivinar quién va a ser el guía para este para estas visitas. Sí, yo. Y estoy muy contento porque he, he revisado los nombres que del grupo que me toca guiar y pues hay varios que son españoles, creo que también había una italiana. Así que bueno, pues es que el martes voy a estar yo de guía enseñando un colegio a unos, visit a unos turistas. Turistas, visitantes. Y eso, así que la semana que viene se viene una semana cargadita de cosas. Primero, las visitas esas. Después, para el jueves, tengo el viaje a Helsinki con mi clase de un día. Que eso ya lo expliqué, me parece. Y mañana que vienen las amigas de Noah a dormir a casa. Y ahora lo que me va a hacer es pues, estar aquí en el ordenador. Así que eso, pues... Estoy nervioso por lo que viene la semana que viene. Bueno chicos, ahora estamos a sábado y vienen ya las amigas de nuevo a dormir, así que estoy quitando la nieve del camino este que lleva hasta nuestra casa desde la carretera, porque esta noche estuvo nevando bastante, ha salido el sol también ahora, y hay muchísima nieve, así que estoy aquí con la pala, quitando un montón de toneladas de nieve que han caído ayer. Así que nada, ese es mi plan de mañana, y aquí disfrutando del buen tiempo que hace, y del solecito y todo. mira ahora aquí sí que ha avanzado bastante. mirar lo rápido que se están moviendo las nubes. O sea, van súper rápido. Y el solecito que hace, aunque esté ahí muy bajito, escondido, se ve así bonito. Ahora vamos a cenar unas pizzas. Mirad, que rico con albahaca y todo. Mami, puedo Mira, qué bueno. Estamos a domingo y he salido un poquito afuera a tomar un poco el aire fresco por ahí atrás se ve el sol y mirar cómo nevó, o sea, es que nevó bastante o sea, ahora miro aquí el trabajo que hice yo ayer de quitar nieve, o sea, madre mía cuánta nieve quité yo ayer, ¿eh? o sea, muchísima y hoy ya se acaba la semana y ya la semana que viene se viene una semana bastante chula y eso, ahora voy a enseñar un poquito más de, de mi paseíto. Mira, está por ahí atrás la luna. Mirad qué bonito. Se ve mi sombra y por ahí atrás el sol. ¡Wow! Uy, hace bastante frío hoy, ¿eh? No sé si voy a durar mucho aquí fuera. Bueno, mirad, chicos, perdonar mis pelos, pero bueno. Vamos a, a hacerle un cambio a mi lámpara, que yo le quiero quitar esta cosa rosa y dejar así la, el centro este que es así como de cristales, que es así muy bonito. Entonces lo que vamos a hacer es, porque esto está unido como con alambre, entonces lo vamos a cortar aquí, aquí y aquí. Y para que se quede así, más bonito. Y bueno, aquí está el resultado final. A mí me encanta cómo ha quedado. A ver, es cuestión de acostumbrarse un poco Porque se ve así como muy finita Pero bueno, a mí me gusta como que es así Está chulo Mira chicos, hemos preparado un picoteo de pizza queso sobró ayer, patatas, de todo Vamos a probar este, un, este chocolate de cinnamon roll Sí, que vamos a ver ahora Bueno, todavía no El Benidorm Fest que empieza hoy Y mmm, ya Nos vemos ya? mañana en un nuevo vlog Así que nada, hasta mañana